Cuando ganás con esta camiseta es más allá del, del ganar, de la victoria. Eh, es un orgullo eh, representar a, al Club Atlético San Jorge en la disciplina que sea. Yo empiezo a transitar esta institución hace 56 años. A los cuatro me trajo mi mamá de la mano. No, no veíamos la hora de, de terminar el colegio para venir acá. Hay una misión y esa misión es justamente generar recursos y esos excedentes deben ser capitalizados socialmente. Lo que tiene que ver con el mutualismo, nosotros lo vinculamos estrechamente con la idea del deporte, con la idea del trabajo en equipo, con la idea de que el conjunto del esfuerzo individual hace un esfuerzo colectivo. Y por supuesto que eso lo tratamos de transmitir todos los días a todos los chicos y grandes socios que, que ingresan por, por la puerta de este club. una empresa de internet acá en la ciudad de San Jorge. Hace 23 años que estamos en el rubro, somos de los, de los viejos de internet, digamos, de los primeros que comenzamos en el año 99. Y bueno, no teníamos tantos usuarios, entonces bueno necesitábamos capital para poder seguir con este emprendimiento y Club San Jorge y su, su mutual de ayuda económica ya nos ayudaron muchísimo. Porque, bueno, apostaron también a nosotros, no solo con los créditos y con la ayuda económica, sino también con, con ellos también poner internet en el club y hacer cosas dentro de la, de la institución. El estar este, trabajando con una, con una mutual donde todos nos conocemos, donde realmente se ayuda al emprendedor. Eh, Cruz San Jorge en eso es impecable. Digo, para los bancos éramos números y para, para acá éramos personas. papás me contaron que me hicieron socia el día que nací. Pasé toda mi vida acá, trabajé durante un periodo acá, fui profe de volei, trabajé en la colonia, trabajé en la pileta. El club me apoyó todo el tiempo, yo sinceramente he jugado en otros clubes y no se siente lo mismo jugar en el club donde naciste, que es como te dije anteriormente, tu segunda casa. Eh, representar a tu camiseta no es lo mismo que representar a ninguna otra camiseta. Es mi segunda familia. Sí, bueno, la figura de Fede Molinaria acá en el club fue desde muy, chiquito, desde muy temprana edad, o sea, fueron sus padres quienes iniciaron con la gimnasia de competencia dentro del Club San Jorge. Fue desde muy chiquito, se escapaba de la guardería a los tres años y se metía acá adentro. Y bueno, fue toda una, una vida desarrollada en el Club San Jorge, o sea, nosotros nunca dejamos de competir para el Club San Jorge, llegando a Buenos Aires tuvimos las propuestas de cualquier institución de las grandes de Buenos Aires y nunca nos interesó, o sea nuestro gran objetivo con Fede ya en selecciones mayores cada año era ganar el, el nacional de clubes, el torneo nacional de clubes para nosotros era el más importante, el, el representar a la institución, al Club San Jorge, eh, lo tomé desde muy chico como una responsabilidad muy grande. Una ciudad tan chiquita, con un club tan grande y tan. que, que viste, es, es hasta demasiado para nosotros. Yo, muy orgulloso y creo que la, la comunidad en general. El ser mutualista para mí es, un, es una distinción, un privilegio, orgullo y placer. Es alegría, es compañerismo. Siempre llena de orgullo, además, lo que se puede construir como el club, ¿no? lo que uno puede. Eh, visualizar a futuro poder disfrutar tener a otro a un socio adelante a debatir ideas a democratizar instituciones y eso hoy no tiene precio